Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube, queridos. Bueno, en principio, agradecerles que estén aquí viendo este video. Segundo, Voy a hacer un video bastante bastante cortito aquí abajo en la descripción Le voy a estar dejando unos eh, links que van a estar redirigidos directamente a la página de Wargaming En el cual podrán estar obteniendo diferentes códigos y en base a eso van a obtener diferentes tanques Por ejemplo Scorpion G50TP, T26C5, LT432, el STRBS1, el Progetto, el LOWE, el M41 90mm eh, creo que no me olvido ninguno de esta tanda Después tenemos la otra que es el TS-5 El Elk Even, el chiquitito El T-92, el m 449 El francés, eh, el Liberté eh, El mau Brazier, El en Shotpanzer 105 El turtle y el Somua SM Chicos, por 5 batallas van a poder estar obteniéndolo Como ven acá Más que nada para probarlo, yo la verdad que el Scorpion no lo tenía Te viene con una tripu al 100 Vas a tener que poner las habilidades Así que, bueno Chicuelos eso por un lado, así que abajo están todos los códigos para que puedan obtenerlos Recuerden que es por 5 batallas, no van eh, Nando, pero no me lo dieron de por vida! No, no, no, 5 batallas, ¿ok? Bueno, eh, yo lo voy a estar usando para línea de frente, claro que sí No me digas que agarra, no, no, no, me muero, me muero Sácalo, sácalo, sácalo Uf. Eh, Bueno, segundo punto, chicos, a las 20 horas de hoy Es decir, lunes, ¿hoy qué es? No sé ni qué es ¿Lunes 27? ¿Lunes 27? Bueno, no importa, lo que sea hoy, lunes 27 creo que es, eh, no sé dónde está el celu, sí. Voy a estar tratando de hacer, eh, sí, exactamente, lunes 27 de abril de 2020, creo que estamos. Voy a estar intentando hacer lo que sería una, una front line en Sudamérica, ¿bien? Así que les pido su colaboración en la medida de lo posible, si pueden. Les pido que traten de colaborar conmigo para que podamos hacer que el servidor siga creciendo Como lo hacemos siempre habitualmente chicos Así que desde ya muchas gracias por lo menos por estar escuchando el mensaje Y recuerden hoy a las 20 en Sudamérica en vivo en mi canal Lo vamos a estar intentando hacer como lo hicimos la otra vez con Tron eh, Y otros chicos ahí por supuesto de, del Facebook oficial y demás Así que bueno eso también por otro lado Y por último quería avisarles dos cuestiones más uno, tenemos eh, todavía pendiente el desafío con Vergara, que lo vamos a estar haciendo mañana seguramente en vivo a la, a la noche. Calculo que a las 22, estimo yo, pero seguramente eh, mañana lo voy a estar confirmando en las redes. Otra cosa más, tienen abajo el link del grupo de WhatsApp todavía, que el 30 vamos a estar haciendo el sorteo de los 30 días de cuenta premium. Es decir, todo el mes que viene 30 días de cuenta premium, el mes completito lo van a tener. Solamente para aquellos que estén en el grupo de WhatsApp. Bien. Eh, todavía están a tiempo. Y con respecto a lo de Vergara. Ahí. Eh, depende. Les voy a dejar por acá el link también. Para que voten. O por Vergara. Quien gana el desafío mano a mano. O eh, por mí. O sea. Quien deciden ustedes que gane. No hay problema. Ya sea por uno. O por otro. Es lo mismo. No, no hay ningún tipo de problema. Y eh, se va, vamos a estar sorteando mil de oro. Si lo hacemos seguramente mañana. Chicos. O sea que. Vendaval de novedades, así que bueno chicos, simplemente eso, video cortito, abajo link de todos los códigos, link del video con Vergara y los mil de oros del desafío Y link del grupo de Whatsapp también, ah y también una cosa más, me creé un clan, así que si tenés ganas de entrar al clan Están más que bienvenidos, son todos más que bienvenidos a la Nando Army, a ver si les puedo mostrar el clan aquí es, está recién, está nuevito, nuevito, nuevito, está con olorcito a plástico todavía, podríamos decir. Así que nada, está todo Nando Army ahí como lo ven. Simplemente si quieren unirse, requisito: ser antitóxico, totalmente antitóxico. O sea, no banco a nadie que empiece a toxiquear, a bardear a la gente y demás por, por cualquier tipo de condición, no lo acepto. Punto uno, y punto dos: eh, ser activo en el juego. Con esas dos cosas ya podés ingresar en mi clan No importa si tenés tier 10, si tenés tier 2 5, 6, lo que quiera Antitóxico y Ser activo en el World of Tanks Con eso ya estamos, chicos, muchas gracias Y nos vemos hoy seguramente A las 20 para hacer eh, El desafío De línea de frente en Sudamérica Besos, los quiero Chau chau